Estamos de vuelta. Familia dominicana, gracias por la fiel sintonía. Un saludo al Flaco que le digo yo que hoy es jueves, me dice, "Espera, el espera del viernes." Es uno de nuestros camarógrafos más alegres. Nunca sí. he visto al Flaco yo como bravo. No. Siempre ¿No? está con su cara sonriente, igual que nosotros para todos ustedes que nos reinventamos a cada instante para llevarles un buen contenido. Hoy en este momento vamos a hacer una conexión especial con nuestro querido compañero uh -huh. Roberto Neris que como les decíamos en esta semana está en la ciudad de Nueva York para poder compartir con nosotros esos toques saludos que es una tradición como parte de este contenido y del toque de queda en su momento eh, y se mantiene vigente. Así es, ahí lo vemos ya en pantalla. Hola Roberto, ¿cómo estás? Estamos relajados, peinados, chicos. Sí. Te ves joven, Roberto. Se ve, se ve. Bueno, bueno, buenas tardes, buen provecho, son las 12 del mediodía ya en sí. República Dominicana, aquí todavía son las 11 de la mañana, así que todos los que están llegando a sus hogares, eh, que tengan eh, una, un almuerzo en familia y que lo disfruten viendo el programa... Número uno y líder de toda la República Dominicana en toque del mediodía. Nosotros, eh, como siempre, Mayel no es que me veo, es que estoy joven. O sea, no veo porque tú dices te dice TV joven, si es que lo soy. O sea, Pero muchachito de 15 No, un muchachito, no, sino joven. ¿Tú te parece a un artista franco macorizano? Ay, ay, ay a, no, con mi... quien lo confunden siempre. Mis eh, <risa> Anoche, oye, eso es el, el diario vivir mío, anoche estaba en una reunión con unos amigos y había uno que no conocía de las personas que estaban reunidas y cuando entramos en calor de la, de la conversación me dice ¿Te puedo hacer una pregunta? Y yo soy la que te quiera, imagínate, estamos haciendo un negocio bastante lucrativo y dice, ¿tú te me parece? ¿Tú eres familia de Luis Martínez? Digo, no, no, lo que pasa es que sí, realmente nos parecemos mucho de hecho, siempre nos confunden los aeropuertos, que es donde más eh, eh, coincidimos en el sentido de que viajamos eh, eh, frecuentemente por la ciudad de Santiago y por la capital también. Y hay personas que se han acercado a mí a tirarse fotos y después yo digo, hey, yo soy del programa, yo no soy Elvis Martínez. Y viceversa, Elvis Martínez me ha llamado muchas veces del mismo aeropuerto, me dice, primo, nos decimos primo de confianza. Eh, cuidado con lo que usted haga por ahí, porque mucha gente me confunde con usted y cree que yo soy el del programa de, de toque de mediodía. <risa> Pero no, es eh, que va, eh, gracias a Dios, es con una persona que, que nos conocemos y llevamos una buena por mitad, lo menos. Sí, sí, porque tú te, te imaginas, que, imaginas. Que, sea, que sea uno de los sicarios que estaba mencionando, estaba mencionando en el sí. Top five. Que le faltó a Génesis y a los sicarios, a tres sicarios. ¿Cuál? ¿Quiénes? Hipólito Mejía, Leonel ah, Fernández. No, pero ¿tú? No, ¿cómo? no. Bueno. Ah, no. oh, Roberto, ¿por qué está allá? Pero no está aquí. Oh, pero, pero no, pero, pero no, porque yo estoy allá y estoy o a sea, no, Se lo digo, no, si tengo que no. estar enfrente, ojalá yo, eh, de los tres, solamente he tenido la oportunidad de entrevistar a, al doctor Leonel Fernández en su primer cuatreño como presidente, pero ojalá yo poderme poderlo sentar ahí en el estudio del programa y decírselo ustedes se consideran sicarios pero fuerte porque por, claro, le falta el sicario. calorcito de aquí yo creo bueno, que es no, porque, el frío oye, hace muchas cosas no solamente no solamente es con un disparo o con un arma blanca sí, que vas sí, asesinando a la gente tú sabes las personas las personas la que, que, que han muerto por descuido de la administración de estos tres presidentes sí entonces son sicarios son sicarios. Vamos a entrar en simple. materia de cómo está el clima en la ciudad de Nueva York. Mira, aquí anoche estuve, bueno, ayer en la tarde estuve en el programa El Contacto New York Radio, con nuestra te hermana te mandan saludos. Dándolo todo eh, y un poco más. Sí, no, ahí fue algo breve porque <risa> imagínate cuando tú quieres resumen 19 años, 20 años en los medios de comunicación, más sí. parte de tu vida personal, pues el tiempo obviamente sí, ingenio, de, sí. no te va a dar. Pero sí, eh, lo pasamos muy agradable. Estuvimos también con Amado Kubri, nuestro hermano, quien es el propietario de esta emisora online, que de verdad que, que lo quiero felicitar porque es un franco macorizano exitoso aquí en la ciudad de Nueva York. También quiero enviar un saludo a mi hermano Edwin Peña, que ayer estuve con él y está teniendo éxito. Está administrando una cadena de supermercados aquí en Nueva York. También un restaurante eh, bar, eh, eh, suyo bar, fui ayer, eh, no pude ir en la noche, pero fui de día y es tremendo bar. ¿En qué área es queda distinto. ese bar? Eso queda en el Bronx. Ok. Eh, eh, en el Bronx. Ya va a entrar como parte de nuestros anunciantes <risa> próximamente. Así que, que, bueno, este bar hace mucho que nuestro amigo nos estaba llamando porque quería promocionarlo en el programa y ahora con la nueva temporada. Y gracias a Dios va a entrar con nosotros. Así que eh, felicidades a eh, suyo bar gastro en el Bronx, que ya luego le vamos a dar detalles de este, de este concepto. Un concepto eh, a mí en lo personal me dejó uh -huh. fascinado. Son tres niveles. ¡Wow! Eh, sí, tres niveles, con una capacidad de unas 350, a 400 uh -huh. personas. Sí, de verdad que luego le vamos a llevar las imágenes. Mira. Pero ya la temperatura sigue el frío. Aquí estoy hasta. A mayo, a abril, a junio de, de, del 2020, que este frío no se va, son casi sí. siete meses. Febrero y enero. De frío. Estos meses son los más friolentos lo que es, eh, bueno, el frío comenzó a temprano, porque diciembre no es que están, no es tan frío, pero ya lo que es enero y febrero son los dos meses eh, más caóticos en cuanto a frío, eh, se refiere aquí en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, otros estados son más fríos, que este, por ejemplo, vamos a tener toque de salud del conde que está en Boston. A El Conde, wow. Eh. Está su con saludito. su Elena él, como siempre. Eh, sí, sí, envió su saludito <risa> paleando nieve, ya tú sabes. <risa> <risa> y, y nada, pero nosotros aquí eh, ya tenemos eh, muchos saluditos nuevos. Eh, hoy comenzamos, eh, cada día estamos colocando esos saluditos que los eh, dominicanos están enviando a sus seres queridos allá en la República eh, Dominicana.